Hoy decidí quererme Hoy no dejaré que nadie me lastime Hoy soy lo más importante de mi vida Hoy y siempre A partir de hoy mis preocupaciones desaparecerán A partir de hoy ya no habrá angustia ni pensamientos tristes A partir de hoy vuelvo a nacer Vuelvo a ser yo Muchas veces perdemos nuestra verdadera esencia solo por complacer a los demás. Nos aferramos tanto a algo o a alguien que nos olvidamos de nosotros mismos por completo. Tocamos fondo y nos sentimos las personas más miserables del mundo. Sí, la tristeza es ahora nuestra fiel compañera. Las ganas de dejarlo todo y huir se harán más constantes en nuestros pensamientos la angustia del qué dirán si cometo algún error o tomo una decisión que crea conveniente para mí estos pensamientos que atormentan día y noche son cosas que no te dejarán vivir, crecer y superarte te sientes desanimado lo primero que experimentas al estar en este estado, esta frustración, las ganas de descargarte con la primera persona que te hable. Está mal actuar de esa manera. Solo empeorará las cosas, pues tendrás que. Tendrás un aire inexplicable que solo lastimará a alguien que no lo merece. Hola, amigo. Hola, amiga. Bienvenidos a B-Lifers, yo soy Ricardo Niño y les doy la bienvenida a este nuevo video tan interesante. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el amor propio. Y los estados de ánimos y las diferentes maneras en cómo puedes o debes actuar. Así que por lo tanto te quiero pedir que por favor te quedes hasta el final de este video. Ya que va a estar bastante interesante y te va a ayudar a progresar. Mira, este estado de ánimo se logra si lo permites, ya sea por alguna situación que estés atravesando, como un conflicto que te haga sentir que seguir corriendo de allí es la mejor opción. Cuando te encuentras en una situación similar a esta, tomarte un tiempo para analizar el problema puede tener resultados sorprendentes. La manipulación de otras personas que tienden a querer tener el control de tu vida es muy perjudicial para ti y tu salud mental. Si aceptas ese tipo de personas en tu vida, estarás aceptando someterte a sus peticiones y por ende tu vida será completamente suya. Tus opiniones ya no valdrán. Lo que digas deberá ser aprobado por esa persona manipuladora y controladora. Una persona que hoy en día es denominada como tóxica. Tu autoestima estará por el suelo. Ya no serás aquella persona segura que pretendía comerse al mundo. Ahora pasaste a ser un esclavo a tiempo completo. Estarás cohibiéndote de hacer cosas que verdaderamente quieres por el miedo. Por no ser aceptadas tus ideas. O si lo entregaste todo por una persona y no resultó tan bien. Tu corazón lastimó y pisotearon. El miedo al fracaso nuevamente. Es lo que posiblemente impedirá volver a intentarlo. Si un día decides hacer realmente un cambio, empieza a quererte primero con tus errores y tus aciertos. Esta será la clave perfecta para obtener la verdadera paz y felicidad que buscas. Alejándote de personas que te lastiman, te humillan y no te quieren. A duras penas digan que sí. Estas personas no merecen ser amadas. No llores por un amor no correspondido. No te desanimes por no haber logrado alguna meta. Mira, la vida está llena de oportunidades Ánimo, ponte de pie Vuélvete una persona invencible Sin miedo a intentar una y otra vez lo que quieras Es hora de hacer un cambio Un verdadero cambio de corazón Que no quede en algo pendiente por hacer Eres responsable de tu vida Nadie más puede influir en ella para lograr este cambio deberás seguir pequeñas técnicas o claves que te ayudarán a no desviarte de tu misión si así lo deseas. Lo primero que debes hacer es tomar el control de tu vida. Organiza tus ideas. Planifica lo que realmente quieres en ella. Todo lo bueno y pacífico. Aprende a aceptar tus inseguridades y transfórmalos en virtudes. Es muy importante que te des cuenta del verdadero potencial que tienes. Aprender a conocerte a ti mismo es otro paso para que tu autoestima se eleve. La seguridad es primordial y lo que debes obtener con esta nueva actitud. Es eso. Deja de darle importancia a las críticas destructivas. Evita sumergirte en este mundo donde nadie quiere el bien de otros. Al rodearte de un ambiente negativo lleno de críticas, solo harás que te vuelvas dependiente de las personas y no tendrás la libertad de expresarte. Conoce nuevos lugares. Conoce nuevas personas. Empiezas desde cero una nueva y mejor vida. Elimina todo lo que te lastime, lo que te hace daño. Si estás en un lugar de trabajo conflictivo, vete. Si estás en una relación tóxica, termínala. Si sientes que tus amigos no son verdaderos, es momento de que empieces a cuestionar si verdaderamente son fundamentales en tu vida. Si puedes realmente contar en todo momento con ellos. Mira, la felicidad se logra, empezando desde ti. Si das el paso de elevar tu autoestima y bloquear todo lo que te desagrada, será un verdadero triunfo. Poco a poco, tú te irás fortaleciendo, en cuanto al crecimiento personal se refiere. Mira, ahora serás una persona totalmente nueva, renovada, pero debes tener en cuenta lo importante de este cambio, sin perder tu verdadera esencia, esa que te distingue del resto de los demás, de las demás personas. Eres una persona con un potencial maravilloso. Que está esperando ser compartido con el resto del mundo. ¿Qué esperas? Toma las riendas de tu camino y ármate de valor. A partir de hoy. Nadie te desanimará. Nadie te lastimará. Nadie. Escúchame bien. Nadie jugará contigo. Por favor, hagamos un ejercicio. Ve a un espejo. Si quieres, deja esto reproduciendo. O si tienes unos audífonos. Pues tranquilo. Escucha bien. de frente a un espejo. Mírate a los ojos a ti mismo y repite estas palabras siempre. Creo en mí. Yo puedo hacerlo. Nadie me pisotea. Yo creo en mí. Yo puedo hacerlo. Nadie me pisotea. Dilo una y otra vez. Dos, tres, cuatro, cinco, diez veces las que tú creas necesarias. Esto cuando algo te desanime y enfrentas con coraje y valentía. Ese problema que te aqueje mira eres una persona fuerte eres imparable realiza todos tus sueños esos que dejaste apartados por el que dirán tú no comes de ellos tú eres un ser que puede respirar por sí solo sin la ayuda de nadie estoy seguro que si sigues al pie de la letra las claves para conectarte contigo mismo no necesitarás consultarle a nadie lo que puedes y no hacer mira por favor anímate Disfruta, construye tu propio camino de la felicidad Pero no lo hagas a costa de otros Hazlo con tu propio esfuerzo Hazlo porque verdaderamente lo mereces Ya estás cansado de que te lastimes Bloquea todos esos malos pensamientos Vive y sueña Ahora el momento, ahora el mundo está en tus manos Tú decides qué hacer con tu vida No mires atrás, el pasado quedó atrás Ahora hay un nuevo presente Y este presente lo tienes que construir tú Amiga, tu amigo por favor. Si has llegado a ese punto del video, te doy las gracias. Por favor, mira, visualiza los videos que te estoy mostrando en pantalla, ya que son escogidos única y exclusivamente para ti. Adicionalmente a ello, me gustaría que en la esquina superior del reproductor, observes en el apartado de las tarjetas o etiquetas. Allí podrás encontrar ciertos videos y ciertas listas de reproducción que estoy seguro que van a ser de interés. Y no te vayas sin antes regalarme un buen like, Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos algún video a nuestro canal. V-Lifers, yo soy Ricardo Niño y muchas gracias, que Dios te bendiga.